Estamos hoy en Domingo Mercado de Vereda. Este es un proyecto que nace de la unión de tres amigas, Marta Izquierdo, Anita Marín y yo. La idea, pues las tres enamoradas de los mercados locales, del producto colombiano, de los artesanos que se dedican al oficio, de la, de la culinaria. Empezamos a pensar cómo reunirnos en un solo lugar y potenciar. Eh, esas cualidades y características tan importantes para nosotros como colombianos, como símbolo de identidad, pero además como delicia, porque yo creo que no hay mayor placer que comerse eh, un tomate que acaba de salir de, de la planta. Eh, además nos soñamos con tener como un brunch all day, un brunch todo el día en el que la gente pueda disfrutar precisamente esos productos que vienen tan directos de la naturaleza y de esas manos que las cuidan y ponerlos en un plato delicioso que se puede comer desde temprano en la mañana hasta... Más o menos finalizando la tarde Hola, mi nombre es Ana Cristina Marín y hago parte del evento Domingo Mercado de Vereda. Arrancamos el 9 de julio y eh, la idea es continuar todos los fines de semana de este mes en esta hermosa casa de San Antonio. Mm, la idea era congregar eh, personas que están haciendo un trabajo muy, muy interesante con producto local. Entonces, eh, queríamos reunir eh, los lácteos, eh, hortalizas, frutas orgánicas, yogur, queso, eh, algunas artesanías, lencería, todo alrededor del, de la mesa, y adicionalmente tener un brunch y, y almuerzo al estilo campesino de mesa larga. Entonces digamos que es un, un poco de, de lo que es nuestro, de lo que es un mercado campesino de domingo, eh, pero traído a la ciudad y en este hermoso barrio que es San Antonio. Nos parece muy chévere que... que pues que Cali se mueva ante, ante estas iniciativas porque también muestra que los caleños están abiertos a cosas nuevas y, y necesitamos que haya, haya otro tipo de, de diversión y de entretenimiento y, y otras opciones a la hora de buscar como formas sanas y saludables y naturales de, de alimentarnos y a la vez promover el producto local.